Hola a todos, aquí Jimer Hernández, odontólogo estético-reconstructivo-especialista en rehabilitación oral y para hoy les tengo un tema de bastante interés, uniéndonos a la campaña o el Día Internacional contra el Cáncer vamos a hablar precisamente de esto, cáncer versus odontología, así que aquí vamos con todos nuestros tips. Todos los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer tienen que saber y entender que los tratamientos tienen que ser integrales, uniendo la parte de medicina y oncología, la parte de psicología como acompañamiento y no dejar de un lado la parte odontológica el por qué vamos a conocerlo punto número uno la parte odontológica tiene que estar acompañando antes durante y al final del proceso antes porque podemos hacer terapias preventivas por ejemplo exodoncias tratamientos de conducto o procedimientos invasivos que el paciente no podrá recibir durante la terapia de cáncer punto número dos el acompañamiento de odontología durante la terapia de cáncer es indispensable. ¿Por qué? Un ejemplo muy grande es que los pacientes que tienen tratamiento de cáncer disminuyen la cantidad de saliva exponiendo al paciente a más enfermedades, por ejemplo, enfermedad de encías, sangrado y caries dental. Los acompañamientos son suplementos médicos que ayudan a estimular la producción de saliva previniendo enfermedades. Y el punto final o el paso final es tratar de compensar la pérdida o el daño que se genera a nivel odontológico debido a los tratamientos de cáncer. Y aquí entramos nosotros como rehabilitadores a tratar de resolver todos esos factores que presentan los pacientes a nivel bucodental. Espero. Que estos tips de ontología acompañen y apoyen mucho a cada uno de los pacientes. Desde la compañía Elite Cosmetic Dental enviamos un abrazo de acompañamiento y aquí podrán encontrar este tipo de terapias a todos los pacientes que han sido diagnosticados en este y que están pasando por este momento difícil en sus vidas. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos aquí en los comentarios y cualquier cosa que tengan de dudas no duden en ir al DM o a los mensajes directos para que hablemos de tú a tú, de tu diagnóstico médico y odontológico. Hasta la próxima.